La circunvalación ya comenzó. Estará inaugurada a final del próximo año, del 19, y en, en lo que tiene que ver con el hospital también inicia ya eh, a más tardar el 15 de octubre. Eh, va a ser un hospital regional modelo de primera, y el nuevo 11 también inicia el, el próximo año. Es decir, que tendremos tres cosas importantes para, para San Francisco de Macorís. El presidente Darino Medina podría acusar en rojo de reelegirse. Ah, eso es decir, decir. Hay conflictos internos en el PLD debido a estos aires de elecciones No, no, nosotros no estamos, lo que estamos es trabajando. Trabajando mañana, tarde y noche, los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Como dice 24-7. Y en eso no nos va a desviar nadie. Nosotros, como viste en el discurso, lo como dijo el ministro de, de Industria y Comercio, es trabajando que estamos. trabajando por lo mejorar la vida del país del sueño. Es. Trabajo que hay, mucho trabajo.